mágicos poderes las llevan a luchar para imponer el amor y la justicia. Sailor Moon. Sailor Moon te castigará en el nombre de la Luna. Sus corazones las hacen invencibles. Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Venus, Sailor Moon. Juntas son poderosas y luchan por el amor. Sailor Moon, de lunes a viernes a las cinco y cuarto de la tarde vía Chilevisión.